Muy buenos días, señoras y señores. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile tiene el agrado de presentar a ustedes la visualización Presupuesto de la Nación, una novedosa herramienta de transparencia y acceso a la información desarrollada por profesionales de la biblioteca. Saludamos y agradecemos la presencia del presidente del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, senador Hernán Larraín ...el integrante de la Comisión de Hacienda del Senado de la República... ...senador Eugenio Tumacedán... ...y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados... ...señor Manuel Monsalva... ...autoridades del Congreso Nacional... ...jefes de departamento... ...funcionarios de la biblioteca... ...representantes de los medios de comunicación... ...señoras y señores... ...antes de dar paso a la presentación de esta nueva visualización web... ...de la biblioteca del Congreso... Los invitamos a ver el siguiente video introductorio. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile presenta Visualización de la Ley de Presupuesto de la Nación Esta herramienta permite al usuario visualizar desagregadamente y comparar los montos asignados a partidas, representadas en el gráfico por un color, y sus subdivisiones como capítulos, programas, subtítulos, ítems, ...y asignaciones de las leyes de presupuesto desde 2012 a la actualidad. También podrá visualizar los porcentajes que estos montos representan respecto del presupuesto general... ...como de partidas, capítulos y programas. Paralelamente, podrá visualizar alzas o disminuciones en los porcentajes respecto de años anteriores. Si lo prefiere, puede acceder mediante el selector, comenzando por una partida hasta llegar al programa deseado. O simplemente, escribir un nombre en el buscador y elegir de las sugerencias que le devolverá el sistema. Para cada caso, la visualización actualizará tanto el gráfico central como montos y porcentajes respectivos, mientras el índice le indicará la ruta lógica de la consulta realizada. Los datos tienen como fuente la web pública de la Dirección de Presupuesto DIPRES, mientras que la posibilidad de actualizar los montos a valores de moneda del año en curso, pesos nominales, se realiza mediante indicadores oficiales del Banco Central. También podrá encontrar un completo glosario y manual básico de uso de la visualización. Y, por supuesto, podrá descargar la tabla de datos que la genera, ...como hoja de cálculo en formato abierto o CSV. Le invitamos a descubrir esta herramienta de generación de conocimiento y transparencia... ...que la Biblioteca del Congreso pone a disposición de la comunidad parlamentaria y la ciudadanía... ...en el ejercicio de su misión de generar productos y servicios de calidad... ...accesibles, oportunos, pertinentes y políticamente neutrales. Eh, saludamos la llegada del diputado de Muzi de la Comisión de Hacienda... Y ofrecemos la palabra al, senador, al señor presidente del Grupo Bicameral de Transparencia del Congreso Nacional, senador Erlan Larraín. Muchas gracias, muy buenos días, estimado director, Manuel Pérez, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, dueño de casa, estimado senador Tuma, diputado Monsalves, diputado Muisí, señoras y señores. La verdad es que este paso que está dando hoy día la Biblioteca del Congreso puede parecer muy pequeño y muy simple y sin embargo es un salto cualitativo de gran magnitud para la Biblioteca, pero también para el Congreso. Yo siento, don Manuel, que la Biblioteca del Congreso ha ido cambiando muy significativamente yo recuerdo como estudiante eh, ir a la biblioteca a buscar textos para trabajos que me tocaba hacer en Santiago y podía ver ahí una biblioteca tradicional con libros muy sólida y muy completa. Pero hoy día la biblioteca del Congreso es algo mucho más que eso. Están ahí los textos, sigue siendo una fuente de alimentación, pero nos damos cuenta que es una biblioteca activa, dinámica, que se ha integrado al trabajo legislativo de una manera que probablemente eh, el viejo Congreso no habría quizás imaginado. Y una prueba de, esa de, de ese dinamismo es precisamente este trabajo de visualización del presupuesto de la Nación. Nuestro Congreso, y me corresponde a mí dirigir el Grupo Bicameral eh, de Transparencia, que precisamente busca eh, integrar tanto a la Cámara como el Senado para procurar el avance y el progreso no solamente de nuestro Congreso en términos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, sino que desde el Congreso hacerlo en todo el país. Y una de las eh, áreas de trabajo que hemos desarrollado, incluso en las redes parlamentarias internacionales que nos toca integrar, como para América eh, o la Alianza para el Gobierno Abierto, uno de los temas más relevantes que está en las prioridades es el del presupuesto abierto, es el de lograr transparencia fiscal. Y precisamente eh, el ánimo consiste en hacer que nuestras decisiones, las decisiones que se toman en instancias de autoridad en el ámbito de los recursos fiscales puedan ser verdaderamente accesibles a los ciudadanos. Los datos de la ley de presupuesto están, uno puede leer la ley y están básicamente las glosas. Están los documentos que los acompañan, que se publican eh, anualmente. Pero yo pregunto, ¿quiénes son capaces de entender lo que hay detrás de esas cifras? Y la respuesta es que muy poco, y por lo tanto los esfuerzos que se hacen para poder entender de verdad lo que hay detrás de una asignación presupuestaria son muy escurridizos, son muy oscuros, son muy opacos para la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluso para la inmensa mayoría del mundo ilustrado que no tiene por qué ser especialista en este tipo de eh, debates o de antecedentes. Lo que se está haciendo en los esfuerzos de presupuesto abierto y de transparencia fiscal en distintos niveles del mundo es permitir que la información sea accesible, no solamente a los que toman decisiones, sino que a los ciudadanos. Cuando hablamos de hacer transparencia, cuando hablamos de esta modernización del Estado, lo que estamos diciendo es no solo permitir que la gente conozca y sepa de qué se trata, sino que que lo entienda y que pueda analizar y verificar el nivel de prioridades que se están tomando. La ley de presupuesto es de lejos la ley más importante que aprobamos anualmente, porque ella es la que fija las prioridades del gobierno y con la aprobación del Congreso del Estado para el año siguiente. Sin embargo, son muy pocos los que saben lo que realmente se está evaluando, lo que se está decidiendo. Este trabajo que se ha hecho, que ustedes ya han tenido una primera aproximación, y que seguramente se va a explicar con más detalle, yo tuve la oportunidad de hacerlo hace un tiempo atrás, permite saber exactamente, por ahora a nivel de las asignaciones de la ley, en qué se han gastado los recursos en esa materia. Y por lo tanto saber cuál ha sido la evolución del gasto en cada una de las partidas. Esa información va a ser un instrumento irreemplazable en la discusión presupuestaria de octubre próximo para el presupuesto 2017, cada senador y diputado va a poder tener los antecedentes históricos desde el año 2012 hasta la fecha, respecto de cómo se fue gastando en cada una de las partidas. Ese trabajo, créanme, es el principio del cambio de cómo se van a hacer las discusiones presupuestarias hacia el futuro. Porque ahora sí se va a poder hacer un análisis muchísimo más comparado. Como todo instrumento es perfectible, no sé cuánto han avanzado, por ejemplo, en tener los presupuestos reales de, de lo que se gastó en cada año, porque es una información distinta que hay que ir incorporando y contrastándolo con, la ley de, con el proyecto de ley de presupuesto del año próximo. Todo ello va a permitir tener un instrumento que realmente va a hacer posible un trabajo más efectivo, de mayor fiscalización del Congreso respecto de lo que hace el Gobierno, del, del Congreso de hoy, de mañana y del futuro, respecto del Gobierno de hoy, de mañana y del futuro. Porque la labor que hace el Congreso es débil frente a la enorme información que dispone el Ejecutivo y que nosotros como parlamentarios no tenemos. Es muy difícil la situación de asimetría que se presenta por el nivel de manejo de la información y probablemente con herramientas como lo que ha diseñado la biblioteca, esa simetría se va acercando, porque nos va permitiendo enfrentar este debate desde una perspectiva técnica, bien informada. Y a la ciudadanía le va a permitir también, a través de los medios de comunicación, a través de los, del propio acceso directo que va a tener a esta información, también tener y formarse su propia opinión. Yo por eso quiero felicitar este trabajo. Creo que es un paso adelante, como decía al inicio de esta intervención, gigantesco, que va a ayudar enormemente a ser más transparente, y cuando digo más transparente, más eh, abierto, más disponible, se va a poder ejercer un control social que es clave en toda democracia. La participación no puede darse cada vez que nos toca votar. La participación se da hoy día, precisamente con la forma de transparentar y acceder a la información y rendir cuentas, se puede dar diariamente, periódicamente y cada vez que se toman decisiones. Este es un paso muy significativo y yo aplaudo a esta Biblioteca del Congreso que ya no es solamente un actor pasivo del trabajo legislativo, sino que uno activo y dinámico que nos va ayudando a tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Saludamos la presencia del diputado Jackson y el diputado Boric. Eh, a continuación, ofrecemos la palabra al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Alfonso Manuel Pérez que nos explicará un detalle los beneficios de visualización presupuesto de la Nación. Bien, hasta hoy día, los ciudadanos, los diputados, los equipos de, de, del Congreso Nacional tienen acceso a la ley de presupuesto a través de... En el caso nuestro, de la Biblioteca del Congreso, en la aplicación Ley Chile, cuando vamos a Ley Chile y elegimos el presupuesto de la Nación, nos aparece eh, el siguiente texto al cual hacía alusión el senador eh, Larraín. Y eh, lo que nos trae justamente el, el, el texto del presupuesto, que es el que está acá. Y esta es una eh, visión eh, virtual, digital, de lo que ha publicado y ha eh, promulgado eh, el Parlamento chileno. Esta es la ley, digamos, de presupuestos aprobada. Esta es una opción. Como ustedes ven, este es el lenguaje que tiene eh, la ley de presupuesto. La otra opción es que nos vayamos a la fuente de la dirección de presupuestos donde ellos tienen publicado también la ley de presupuesto del año 2016 y es una fotocopia, llamémoslo de esa manera, eh, digital de la publicación que ellos hacen de la ley de presupuesto, que está escrita también en muy buen eh, idioma español y esta es lo que eh, tienen que eh, trabajar todos los que especialistas, eh, los ministerios, etcétera y los, por supuesto los parlamentarios eh, con este texto digital. Y la tercera opción de entrar a eh, consultar la ley de presupuesto es la publicación, propiamente tal, que está en papel, que tiene 800 páginas y que los que la han eh, visualizado, bueno, es eh, realmente un manual eh, parecido... Ah, nada, es lo que tenemos. La, la opción que tenemos nosotros como Biblioteca del Congreso Nacional es esta visualización. Y esta visualización lo que tiene, <coughs> perdón, eh, lo que tiene es este eh, mamotreto, digamos, lo hemos digitalizado y está puesto en esa aplicación, en este círculo, pero no solamente tenemos la ley de presupuesto del año 2016, sino que también la del 2015, 2014, 2013 2012. Y tenemos la opción acá de que aquella, aquella persona que quiera ir a ver, digamos, la ley en el texto o formato tradicional que lo vimos hace enseguida, también lo podría ir a ver acá, pero por un tema de tiempo no lo vamos a ir a consultar. Ustedes ya la vieron. Bien, entonces, esto está dividido en dos partes. Al lado derecho, un gráfico circular o gráfico Camembert, que le llaman algunos, y que tiene una serie de colores y de círculos. La verdad es que cada círculo representa eh, las partidas o los ministerios y enseguida los respectivos capítulos, ítems, asignaciones, etcétera. Y tiene colores, cada color corresponde a uno de los eh, ministerios y o partidas. Y aquí al interior tenemos año 2016, aquí está el monto del de presupuesto del año 2016, que son 42 billones de pesos. Siempre me hacen la pregunta ¿y cuántos dólares son, son algo de 63 mil millones de dólares. No, no sé cuántas botellas de Coca-Cola significa eso, para que tengamos una idea, pero es mucho, mucho, mucho, mucho. <risa> Bien, y entonces tenemos eh, eh, el, el monto del año 2016, que corresponde al monto nominal. Y el senador Larraín preguntaba si teníamos los montos reales. La verdad es que también podemos verlo esto en montos reales. Y hubo una pequeña variación en el gráfico de la derecha, que se los voy a explicar inmediatamente, y para aquellos que no saben qué es lo que son los montos nominales o montos reales, aquí hay una breve descripción de lo que aquello significa, pero también tenemos la posibilidad de ir a la ayuda. Y aquí en la ayuda tenemos un glosario que nos explica los conceptos básicos fundamentales para entender el presupuesto. Bien, entonces vamos a estar en el año 2016, y en el año 2016 vamos a ver los respectivos colores con la segmentación, que significa la repartición de la torta. Esta es la torta que tiene el Estado de, de, de Chile. Si nos vamos al año 2015, vamos a ver una variación. en, No sé si alcanzaron a, a, a darse cuenta ustedes que hubo una variación de cómo se repartió efectivamente eh, eh, la torta. Y aquí el año pasado, el 2015, perdón, teníamos... 38 billones, 40 billones eh, de pesos. Y aquí esto en forma dinámica se va moviendo de acuerdo a cómo ha sido la asignación de los presupuestos en los últimos años y obviamente que hay una leve, leve, leve alza de los presupuestos y que está especificada acá en los porcentajes. O sea, hubo un alza de un 7,78% el 2013 respecto al 2012, un 6% del 2014-2013 y así sucesivamente. Y esto se va a repetir en todas las visualizaciones que veamos eh, eh, en, en, en los ejemplos. Bien, seguimos al año eh, 2016 y vamos a navegar un poco por las partidas. Cuando recién eh, se nos presentó esta visualización, la verdad es que yo rompí un mito que tenía, que yo pensé que el Ministerio de Obras Públicas era uno de los ministerios más poderosos. Y, y no. Eh, eh, eh, el Ministerio de Obras Públicas, la verdad que creo que es este color, ahí está, y no era tan poderoso como yo pensaba. Bien, vamos a ir al Ministerio de Salud, que es el más grande, es el segmento mayor del primer círculo, y el Ministerio de Salud tiene un... Eh, Presupuesto mayor, como se ve en el gráfico de barras, respecto al 2015, 2014, 2013, ha habido una alza eh, importante. Aquí está el monto asignado al 2016, aquí el 2015, 14 billones, 12 billones, 11 billones, etcétera, Los respectivos aumentos porcentuales y aquí abajo, en el gráfico de círculo, me sale el porcentaje que significa esta asignación respecto al total del presupuesto. Es decir, el Ministerio de Salud se lleva el 37,31% de la torta general. Podemos ir a otro eh, segmento que puede ser el de. Baja un poquitito. Que puede ser el de eh, los capítulos. Entonces el Ministerio de Salud tiene un capítulo, el Fondo Nacional de Salud, y ustedes vieron que cambió inmediatamente el, las barras, y el Fondo Nacional de Salud eh, ha tenido también un aumento eh, significativo a través de los años, y me muestra el código, perdón, el círculo de los porcentajes, que tiene un 64,41% del total de la partida y significa un 24% del total del presupuesto de la Nación. Seguimos avanzando al programa, o los programas, y aquí tenemos un programa que es el Fondo Nacional de Salud, que se lleva el 55,17% del capítulo y se lleva un 13,26% del total del presupuesto de la Nación. Seguimos hacia el exterior y tenemos los subtítulos, en este caso el subtítulo de transferencias corrientes, bueno, se lleva al 84%, el 11,15% del total del presupuesto y para llegar entonces al Gobierno Central, son las transferencias al Gobierno Central y por último al programa de atención primaria que tiene un monto de un billón de pesos que equivale al 24,59% del programa y a un 3,26% del total del presupuesto. Esto Yo me he gastado unos 5 minutos más o menos en esto, yo no sé cuánto se demorarían ustedes en buscar esta información que yo les acabo de mostrar. ¿Dónde vamos ahora? Bien, la otra posibilidad es que no navegar por el círculo o el gráfico de torta, sino que ir a la caja de búsqueda. Y en este caso nos vamos a ir al Ministerio de Educación, porque yo sé lo que quiero ir a buscar. Busco el capítulo, en este caso... La subsecretaría de educación, elijo un programa, el programa de educación superior, me voy a un subtítulo de transferencias corrientes, me voy a un ítem, a otras entidades públicas, la asignación, que es el financiamiento del acceso gratuito a las instituciones de educación superior y me da entonces lo que yo andaba buscando, en este caso, 17, 517 mil millones que representa un 1,23% del presupuesto total. O sea, vuelvo a repetir, esta es la asignación que se le está dando a las instituciones para el acceso gratuito a la educación. Y además se puede ver la glosa, en este caso está... asignación tiene una glosa y se puede ver en su totalidad. Todas las glosas se pueden, obviamente, eh, consultar. Bien, tenemos otra posibilidad también en el buscador, de ir a buscar algo interesante. Y hay un bono, ¿es el que vamos a buscar? Eh, ustedes saben que hace unos años atrás salió un bono de premio a las parejas o a los matrimonios que cumplieran 50 años. Yo pensé que no iba a aparecer esto, pero apareció. Y aquí está el bono. Y este bono entonces eh, se empezó a asignar el año 2012 con 11 mil millones eh, de pesos. Es mucho dinero porque tenía efecto retroactivo y tanto ese fue lo que se eh, asignó. Después el 2013 se regulariza la situación y llegamos a 3 mil millones de pesos. Aquí viene por supuesto los porcentajes de aumento o descenso de esta asignación y ha habido un leve ascenso, pero el descenso se debe fundamentalmente a, eh, a, la, a la razón que yo la viví anteriormente y el aumento porque está aumentando la población en el país. Y aquí pod podríamos especular, pues yo no soy nadie para especular, que probablemente eso vaya a comenzar a descender porque son menos los matrimonios en el país, probablemente, o a lo mejor aumentan, no lo sabemos. Bien, la otra, y aquí es muy interesante porque hicimos una búsqueda directa, pero ¿quién da la plata para esta asignación? Entonces aquí vamos a la trazabilidad, que es el bono, las prestaciones de asistencia social, las prestaciones de seguridad social, el instituto de previsión social, el instituto de previsión social y en definitiva es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social quien asigna los montos. Entonces esta flecha es muy interesante porque nos permite buscar, cuando hacemos una búsqueda directa acá, saber quién en, en definitiva es la institución o el organismo que está asignando eh, los montos. Vamos al total y con esto daríamos por... Ah, vale. Vamos a colocar, sí, eh, para ver cómo varían eh, la, el, el gráfico de barra en el caso del Ministerio de Vivienda. Entonces el Ministerio de Vivienda eh, es uno de los ministerios que ha tenido variaciones y esto se debe porque ah, en el 2010 debido al, al, al, al, al terremoto hubo una gran asignación de recursos al ministerio que después se fue regularizando porque se fueron cumpliendo las obras eh, que estaban financiadas con los montos del 2010-2011 y eh, fue bajando. Y por eso después el 2015 hubo de nuevo un aumento y se dividió entre otras cosas al terremoto nuevamente al incendio Valparaíso y otras catástrofes que, no, que nos acompañan permanentemente en nuestra vida común y a una, que no la sé repetir, por favor dime, el. Ah, una medida difícil, ¿sí, por el ejecutivo para la, conservación? ¿Sí, semana de la Bueno, también se debe a eso entonces el, el, el, el aumento del presupuesto y eh, mm -hmm. se está regularizando. Bien, eh, Veamos el, el, el gráfico principal. Bien, esta es, grosso modo, la propuesta. La verdad es que eh, pensamos nosotros que a los parlamentarios, al equipo de los parlamentarios, va a ser de gran ayuda. Estamos recibiendo una gran cantidad de observaciones que las vamos, obviamente, a recoger todos en la versión 2.0. Pensamos que este es un instrumento eh, sumamente interesante porque... Eh, bueno, somos muy pocos los que conocemos este instrumento, pero yo me he entretenido un montón viendo, gracias a la visualización de los gráficos, cómo se distribuye el, el, el presupuesto, que es muy difícil hacer esas comparaciones en la forma tradicional en que lo vemos. Entonces, yo lo llamo a, a, a dos cosas. Una, a utilizar la herramienta, obviamente, como una herramienta de investigación, de difusión, de transparencia, y la otra también como una herramienta de ir a descubrir eh, ...cosas sumamente interesantes. Yo les agradezco la atención y ahora... ...por favor. Finalmente, para entregarnos su impresión respecto a la visualización que acabamos de conocer... ...le ofrecemos la palabra al señor senador e integrante de la Comisión de Hacienda del Senado... Don Eugenio Tuma Sedán. Pocas veces los parlamentarios tenemos la oportunidad de eh, dimensionar la cantidad de funcionarios tan eh, dedicados a apoyar la labor legislativa. Los parlamentarios usualmente nos vinculamos con tres, cuatro, cinco profesionales que por lo demás son muy eficientes. Yo quiero hacer un reconocimiento de la calidad de la prestación de asesoría que la biblioteca le hace al Congreso. Así que mis felicitaciones, director, mi saludo a ustedes, a los profesionales, en particular a los diputados que nos acompañan, diputado de MISI, diputado Monsalve, señalar de que eh, esta inquietud que ha resuelto el, eh, la Biblioteca del Congreso Nacional y este apoyo al Congreso Nacional, a los diputados y senadores que vamos a debatir y que estamos todos los años debatiendo el presupuesto de la Nación, es indispensable y va a cortar la brecha de desigualdad, como decía la Rey. Tenemos grandes, grandes dificultades de manejar las cifras, de discutir con el Ejecutivo, de conocer. Muchísima información hay dos formas de desinformar, una es no entregando información y otra entregando mucha información. Bueno, yo he preparado un par de, de líneas relativo al significado de, este, de esta exposición. En la era digital pareciera que el acceso a la información está garantizado, pero paradojalmente no es así. El volumen de la información y el acceso a las bases de datos no necesariamente permite a la población conocer e interpretar adecuadamente la información. Existe una brecha entre la información y los ciudadanos y está dada por la posibilidad de disponer de plataformas adecuadas para el ingreso directo de las personas a la información pública, visualizada con datos relevantes, actualizados, comparables <coughs> y sostenidos de manera sistemática en el tiempo. <coughs> Si una institución no quiere informar, entregará toda la información, muchos datos básicos y no procesados, con suerte dispondrán las bases de datos o tal vez algunos cuadros en PDF para resguardar la seguridad y desde luego explicará los datos a través de un lenguaje técnico e interpretado según la conveniencia de la institución y así se obtiene el secretismo ideal. Una sociedad moderna no solamente se mide por el acceso a internet, computadores o smartphones. Una sociedad moderna y democrática debe garantizar la transparencia y la información. Por eso, el procesamiento de los grandes datos. El Big Data es un desafío urgente para las políticas públicas y la democracia. Requerimos de plataformas adecuadas para acceder a la información, ejercer el control social evaluar las acciones del Estado y tomar las decisiones con mayor información. La sociedad reclama más espacios de participación, mayor transparencia y un control social efectivo de las instituciones públicas. La sociedad chilena no está contra la democracia, por el contrario, exige más democracia y por eso debemos avanzar con iniciativas que garanticen el acceso de los ciudadanos a la información ese fue el sentido de la propuesta de promover mayor transparencia en el presupuesto de la nación que realicé junto a la Biblioteca Nacional, en el marco en la, a la Biblioteca del Congreso Nacional, en el marco de la discusión presupuestaria ya en el 2015, el 2014 para el 2015 y el 2015 para el 2016, cuando iniciamos la elaboración de la glosa presupuestaria para establecer criterios y promover la creación de esta plataforma pública muchos profesionales y autoridades del Ejecutivo nos plantearon que Chile tiene uno de los más altos indicadores de transparencia presupuestaria. Y es cierto, Chile está dentro de los 20 países con mejores índices de presupuestos abiertos. Hemos logrado un umbral adecuado, pero ese logro es suficiente para garantizar a los ciudadanos, a las universidades, a la sociedad civil, a los medios de comunicación el acceso y análisis de presupuesto, del presupuesto de la Nación? La respuesta claramente es no. Basta ver la experiencia comparada, los países y los gobiernos no se conforman con el logro de un indicador. Avanzan en procesos más profundos de participación y transparencia. Y ahí encontramos la experiencia de Australia, la de Gran Bretaña y más cercana la de México y Brasil. Países que han dispuesto una plataforma para acceder al presupuesto de la Nación con el mayor detalle posible. Casi tan detallado como el que usted ha mostrado, quizás más es lo que tenemos nosotros, porque lo hemos actualizado, lo hemos modernizado y de verdad creo que va a ser un ejemplo para los países que ya tienen desarrollo en esto y mucho más para los que no lo tienen. Internet es un potente medio para la transparencia, pero queda limitado por los cortafuegos de acceso a los sistemas de datos. La excusa de la seguridad de los sistemas ha sido un refugio para el secretismo y mantener la opacidad en la información pública en la red. Y por eso se ha avanzado a las bases de datos abiertas. Por eso tampoco es suficiente, pero eso tampoco es suficiente porque si mantenemos la brecha de los tecnicismos y la presentación intencionada de los datos, será difícil que la sociedad civil construya su propia opinión. Felicito a la Biblioteca del Congreso Nacional, a sus profesionales, a su director, por haber tomado la iniciativa que trabajamos con sus profesionales en la discusión presupuestaria y haber dado un paso más implementando una herramienta propia, con esta plataforma se logra mayor autonomía del Congreso Nacional y se establece una relación directa con los ciudadanos para el control social del presupuesto público. Los ciudadanos podrán acceder sin mediación, con solo unos clics a la información sobre los recursos públicos que dispone algún organismo del Estado. Los programas o planes que desarrolla, cuánto gastó, en qué se gastó, ¿Cuánto, ¿Cuánto se invierte de un año a otro? ¿Qué porcentaje representa el total del presupuesto o del ministerio del programa o del subprograma? Luego podremos ir comparando otras aplicaciones como es la ejecución del presupuesto y conocer la capacidad que tienen las instituciones para materializar el gasto comprometido y que está dispuesto para responder las necesidades de las personas. Esto es relevante para los ciudadanos pero también para el Congreso Nacional, que la discusión presupuestaria, casi como un buzón del Ejecutivo, no solo por las nulas atribuciones en materias de modificación presupuestaria, sino también por la brecha y asimetría que existe en el acceso y capacidad de procesamiento de la información presupuestaria. Ni siquiera disponíamos de información sistemática desagregada y comparada por años, sobre el presupuesto del Congreso Nacional. Una de las excusas más recurrentes de la tecnocracia es que este tipo de asuntos son muy complejos, son muy técnicos. Y es verdad, nadie puede negar que existe un componente técnico. Pero Por eso mismo se requiere un esfuerzo del Estado a la sociedad civil organizada para disponer de las bases de datos, procesarlas, modelar, programar y construir los algoritmos para entregarla a los usuarios en aplicativos amigables y accesibles. Por eso es muy valorable el trabajo desarrollado por la Biblioteca del Congreso. Sus profesionales de las áreas informáticas y presupuestarias han demostrado sus capacidades y la importancia de disponer de equipos propios que otorguen autonomía efectiva a un poder del Estado. Mi reconocimiento y felicitaciones por perseverar en una tarea en que el Ejecutivo no entendió el sentido ciudadano del presupuesto de la Nación. Disponer de información adecuada es determinante para la discusión pública. En el actual contexto se nos plantea que no es posible impulsar una reforma del sistema de pensiones porque es muy complejo, es muy técnico. Y por cierto, pero las políticas públicas requieren no solo de buenos supuestos técnicos, y que en este caso no se han dado, requieren de legitimidad y para ello es clave la información. A través de la plataforma podemos acceder al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que representa un 17,13% del total del presupuesto de la Nación. Ahí está, para el año 2016. Ministerio del Trabajo. El es el, de exactamente. Sí, de 66,41% el IPS. Precisamente es el Instituto de Previsión Social, donde podemos encontrar exactamente el monto que le asigna el Estado, por ejemplo, a la pensión básica solidaria. Busquémosla ahí, indiquémosla, un 1,07%. Yo la tengo nota acá, pero la tiene esto ahí. Un 1,00% del total del presupuesto de la Nación, equivalente a 197.236.890 miles de pesos. Y corresponde, además, a un 6,23% del presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Podríamos acceder a otras cifras, como por ejemplo lo que tiene el Ministerio de Defensa en el gasto en materia previsional, que equivale más o menos a 1.300.000 pensionados de pensión básica solidaria a 300.000 uniformados. Más adelante podremos informar de, con mayor detalle en la capacitación que estoy haciendo yo de este tema, pero, pero quiero decirle que esas cifras se están mostrando aquí, se están conociendo aquí, y es posible en 200, tomar mejores decisiones cuando tenemos eh, un... Eh, un modo sencillo, simple, amigable de acceder a esas cifras. Desde luego que surge nuevos nuevo desafío. Hay que facilitar el manejo de los conceptos técnicos del presupuesto de la nación e incorporar algunas multimedias y u otras herramientas para facilitar el acceso a los distintos eh, información a las distintas cifras públicas. Incorporar a los niños, como se hace en otros países, para formar desde temprano el espíritu cívico, crítico y vigilante sobre las funciones públicas. Esta debería ser una materia también incorporada en, en materia de enseñanza, eh, de enseñanza media. El acceso a la información de calidad y oportuna es un derecho ciudadano que debemos garantizar y ampliar. Debemos derrumbar las barreras y los resabios de sospecha y temor que mantiene el Estado en el manejo de la información para abrir las ventanas digitales de acceso a la información pública que amplían la transparencia y mejoren nuestra debilitada democracia. Felicitaciones y muchas gracias. De esta manera damos por concluida la presentación de la visualización presupuesto de la Nación, la que a partir de este momento se encuentra disponible en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, www.sn.cl.